Voy a hablar con el diputado nacional, precandidato a presidente y economista Javier Milei. Javier, buen día, ¿cómo te va? Manuel Adorni, equipo, te saludan. Buen día, Manuel, saludos para vos y para todo tu equipo. ¿Qué estás? ¿Sos, sos más diputado, sos más candidato a presidente o sos más economista en este momento? Yo creo que las tres cosas van de, van de la mano. Uh -huh. O sea, están juntas, o sea... Dios, por lo tanto, no no no veo no veo distinción. Si me preguntas de economía, te hablo de economía, si me preguntas por los temas de la Cámara, te te contesto sobre eso y si es sobre la carrera presidencial, te contesto también de ahí. Así que Bueno, vamos a pasar por todos lados entonces. Me, me autorizaste a pasar por todos lados, así que ahí vamos. Mira, primero primero tu impresión eh, acerca de lo que está pasando con la Corte versus el Poder Ejecutivo. ¿Qué qué reflexión haces? Bueno, en realidad, digo, cuando uno tiene un sistema republicano de, de gobierno, tiene estas tres partes, ¿no?, que son el, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, básicamente eso, esa construcción está basada en, por ejemplo, la figura del presidente asimila a la figura del emperador, la figura del Congreso, la de la aristocracia y la justicia justamente es el contrapoder es el que hace balance porque justamente una de las cosas que te puede pasar es que el poder ejecutivo se vuelva tiránico cosa que es cierto acá y que básicamente el congreso se transforme en una oligarquía entonces cuando vos empezás a dinamitar al poder judicial desde otro poder lo que vos te vas a encontrar es que vas a tener una deformación de la república un vicio y por lo tanto va a terminar perjudicando a toda la gente de bien eh, Javier, eh, bueno, obviamente este es un año al menos para vos particular porque sos precandidato a presidente y eh, bueno, entiendo que soñás con que si esta charla la vamos a tener dentro de un año otra vez eh, hablarme como presidente de la nación ¿Cuándo eh, vas a empezar a anunciar Quién tu, quiénes son tu equipo de trabajo, lo que vos denominaste tu uh, gabinete en las sombras, quién va a ser tu vicepresidente, digo, ¿cuándo vas a empezar a dar definiciones? Bueno, yo en principio todo el tiempo doy definiciones sobre lo que vamos a hacer, digo, lo cual es, y cómo lo vamos a hacer, además, ¿no? Uh -huh. Eso digo, son definiciones muy importantes. Pero las candidaturas son definiciones políticas. Y la política tiene un ritmo muy cambiante, entonces por más, digamos, que yo tenga, digamos, determinado mapa hoy, la, digamos, la política también va cambiando día a día, entonces esas cosas... Eh, vos no, no podés estar hoy, digamos, o sea, con el tema de las candidaturas, o sea, ahora más uh -huh. ya más cerca de, de, la, de la cuestión electoral, obviamente ahí aparecen las definiciones. No, o sea, te, lo, te lo pregunto porque de hecho cuando te, te entrevisté para mi programa en Metro hace un tiempo, eh, bueno, surgió la, la, la, la misma cuestión, ¿no? Esto de que muchos de los, eh, de los opositores a tu espacio o del oficialismo dicen, bueno, mi ley muy lindo, muy bonito, con tal vez grandes ideas, pero no hay... De detrás un equipo para eh, efectivamente llevarlo a cabo. Por eso te, te pregunto cuándo vas a, a, a empezar a anunciar algunas definiciones más puntuales. Bueno, el problema es que también eh, es difícil anunciar, digamos, o comentar quiénes son los que están involucrados en esta tarea, ¿no? Porque vos sabés, la, la presencia del Estado en la economía argentina es muy grande uh -huh. y... Cuando ven personas que están cerca mío, eh, digo, hay gente que las, las echan del trabajo, hay di distintos efectos colaterales de eso. Eh, no, no eso, digamos, no, no, jue no son gente que juegan limpio precisamente, hacen todo lo contrario. Eh, o por ejemplo, o van y, y me lo y no sé si se nota que alguien está muy cerca mío, lo valigean, ¿sí? Mm -hmm. O sea y después lo ponen a criticarme, a tirar... Entonces, digo, es muy delicado el tema de, de la política. Y claramente está muy interesado en tener todo eso para saber a quién tienen que ir a sobornar y a quién tienen que torpedear, o si es necesario hasta dejarlos sin trabajo. Bueno, entonces, es un tema complicado y, digo, yo lo que te voy a hacer es preservar mis equipos y al mismo tiempo definir las candidaturas cuando sea el momento. El resto es ansiedad de, de la casta política. Yo no veo a la gente desesperada Ahora esta, por, por, eh, por esto. En esta suciedad, digamos, que vos que vos eh, describís de lo que pueda venir en la campaña, ¿le tenés más miedo o pensás que juega peor o más sucio el pro o que juega más sucio el kirchnerismo, el oficialismo? Eh, son muchísimo más sucios los dos juntos por el cargo. a mucho más sucio que que, que, el, que los K. Eh, Javier, buenos días, Claudio Sin ¿Cómo estás? <coughs> Perdón. Javier, Buenos días, ¿Qué tal, Doc? ¿Cómo está? ¿Cómo le va, mi amigo Javier? ¿Qué cuenta de bueno? Bien. Necesito, necesito. Eh, no es que te quiera preguntar. Necesito, por favor, una opinión acerca acerca de este enfoque. ...que le da a la salud pública el gobernador de la, de la provincia de Buenos Aires... ...y su ministro de salud eh, con la compra de material que hoy no es prioritario... ...hablo del de geríntimo, íntimo, etcétera. Eh, eh, eh, eh, Javier, es simbólico esto, claramente no se trata de un producto determinado o no... ...se trata de una forma de gestionar la cosa pública... ...que nosotros, que yo cuestiono eh, eh, duramente... Porque me parece que lo que no tiene esta gente, en términos de salud pública, por ejemplo, es prioridades. Bueno, ahí una de las cosas que en realidad es una es una de las tantas pruebas de lo que decía Friedman respecto a, al Estado. Es decir, vos tenés cuatro formas de gastar. Vos podés gastar la tuya en vos mismo. Entonces, básicamente, claro. como sabés lo que te costó ganar la vida y qué es lo que vos querés, esto es lo más importante. Lo que vos querés. Entonces, vas a, vas a optimizar, vas a maximizar tu beneficio, por decirlo de alguna manera, de cada mango que, que, que ganás. La otra forma es gastar la tuya en otros. El es, Eso es cuando haces un regalo, trata de quedar bien con lo menos posible. Ahora, otra alternativa es gastar en vos la de otros. O sea, eso es cuando, cuando ocurre eso, hay despilfarro. Uh -huh. Bueno, entonces, ¿cuál es la peor manera de gastar? La de otros en otros. Y eso es lo que se llama el estado de bienestar y verdaderamente es un fracaso total. Sí. Es esa, es aberrante, el resultado es aberrante y, y vamos, porque lo que lo que vos decís tiene sentido, Doc Porque básicamente o sea, lo que estás viendo es que Los tipos tienen las prioridades en cualquier lugar Menos en lo que más le interesa a la gente O sea, para mí Dios, eso es, es una prueba palmaria de, de que nada de lo que haga el Estado funciona bien y, de, claro. y esto es muy importante Argentina llegó a tener el mejor sistema de salud A fines del siglo XIX Era el mejor sistema de salud del mundo no estaba el Estado en el medio, porque digamos, se, se, se generaban eh, ¿cómo nació el sistema de salud en Argentina? Por ejemplo, se agrupaban por comunidades, entonces está, digamos, hospital, el hospital Italia, italiano, Alemán, eh, sí, sí. Exactamente. Se agrupaban sino por eh, trabajos. Entonces, por ejemplo, la primera obra social más, más grande de todas, ¿cuál fue? La fraternidad, la fraternidad, porque el negocio más grande era los ferrocarriles. Y después está el tema de los perdón, hospitales perdón. Que y tuvo la... un hospital ferroviario maravilloso en Retiro, que ahora está desmantelado, pero tuvo uno de los mejores hospitales de la, de, de la Ciudad de Buenos Aires y por ende del país en Retiro. Sí, adelante, perdón. Sí, de hecho Argentina tenía, tenía eh, el mejor sistema del mundo y la, la, la pata que está faltando es... Que, que vos también doc, lo debes saber, cuando la gente vivía por él en el campo, ¿qué era lo que pasaba? La distancia hasta el centro urbano podía ser letal Claro. en una emergencia. Sí, podía ser mortal. Y, sí. ¿Y qué hicieron? Claro, ¿y qué hicieron? Se armaron sus propios hospitales y obviamente se atendía a esa familia, pero también at se atendían los trabajadores de esa, de, de esa unidad de negocio, por decirlo de alguna manera. Entonces. La verdad es que los argentinos hemos probado a hacerlo bien. De hecho, el, el sistema privado en Argentina... Es hombre, óptimo, como es óptimo. 40% de la demanda piso. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que se puede hacer Pero, mucho mejor las cosas involucrando al privado. Mira, Javier, en, en algún momento el, el, a, fue hasta tan racional el tema de dónde construir hospitales que se construían donde terminaban las vías de ferrocarril para que la gente tuviera acceso al sistema. Eso se llama acceso al sistema. Y si vos no hacés que la gente pueda acceder, por más que hagas el mejor hospital del mundo, lo haces en Formosa, y cuando te pasa algo, tenés que tomar un avión sanitario y venir al Dota que fue lo que le pasó al senador Formosa. ¿Entendés? Esto, digamos, eh, eh, eh, la planificación no tiene ningún sentido en este momento. La tuvo y generó un sistema de salud que vos estás describiendo muy atinadamente. Hoy no tiene sentido lo que hacen. Todo está mal. Sí, digo, pero es más, o sea, es más, cuanto, digamos, más más progre, viste, el, el, los, los involucrados en la toma de decisión, me parecen estas cosas absolutamente eh, descabelladas, a mí me parece, descabellado, me parece, eh, digo, una tomada de pelo, eh, porque, digo, me parece que hay, como vos señalás, hay tantas cosas tan graves, ok, digo, decidiste hacerlo, o sea, ok, va, pero si lo vas a hacer, bien. O sea, y, y, me, y tengo la sensación que continuamente están poniendo el carro delante de los caballos. Uh -huh, uh -huh. Ahora está el, el, el desorden, ¿no? El, el desaguisado que hay en todos lados, porque el doctor te marcó un tema de salud, digo, pero donde tocas la verdad es que es, es este país está para... Sí, exactamente, exactamente. Donde tocas sale Pus. Digo, eh, no, no, ¿no estás sobrecargado de fe en, en, en cuando planteas la Argentina que viene si vos llegás a ganar las elecciones? Porque vas a tener en contra a los gobernadores o aparte de los gobernadores digo vas a tener una oposición muy fuerte porque en el caso de que seas presidente vas a tener de un lado al peronismo del otro lado la, el, el resabio del kirchnerismo y del otro lado al pro o a cambiemos o a, o a juntos por el cambio digo igual se puede sí porque básicamente quien me va a apoyar a mí es la gente uh -huh. eh, esto es como cuando hacemos la discusión monetaria que básicamente lo que yo digo es... Lo pongo en estos términos. ¿Alguien está a favor de que los políticos nos roben 5 puntos del PBI por año? No, claramente no. Ok, bien, este gobierno de delincuentes que tenemos ahora, en tres años nos robó 15 puntos del PBI con inflación, emitiendo dinero. Entonces la, la pregunta es... Ok, estamos de acuerdo que está mal. De hecho, hay un libro nuevo de, del doctor Ricardo Rojas que se llama La inflación como delito. Y dice el Código Penal uh -huh. tiene un montón de figuras, digo que penaliza y esto que se roban cinco puntos del PIB y no haces nada. Entonces, por ejemplo. Eh, si se quieren o sea si se quieren oponer a mi reforma financiera y monetaria, que a la postre termine con el Banco Central, yo no tengo problema. Voy, ¿sabes qué hago? Lo pongo... O sea, porque lo que hay que tener también es que esa argumentación, que es, es muy propia de, de Juntos por el Cambio, es extremadamente violenta, porque están diciendo que, aun cuando yo mande buenos proyectos, sí, claro. Te no me los a van a pasar, claro, no los van a dejar pasar, porque para que pasen voy a tener sí, que premierlos. Además de eso vas a tener 100.000 piqueteros en la 9 de julio todos los días. Bueno, eso eso es, es otro tema, digo, porque hoy digamos los, los tenemos igual, o sea, y el gobierno de la ciudad sí. no los para nunca, o sea, en es realidad cierto. reprime o sea, si vamos a manifestar nosotros, a nosotros sí nos muelen a palos. Ahora, no la cierto. izquierda, que son unos parásitos que, que viven del esfuerzo de los demás y, y que bloquean a los a, a los pobres tipos que laburan para bancar los impuestos que financian a esto, a esos los deja tranquilos, no los toca. Eh, Recordar cuando se dieron estas dos manifestaciones, por un lado los piqueteros, por otro lado, digamos, los, los que viven del esfuerzo de su trabajo, cuando la policía de la RETA tuvo que ir a reprimir en lugar de reprimir a los piqueteros que estaban haciendo lío, fue y reprimió a la, gente, a la gente de trabajo, una cosa verdaderamente eh, por eso digo, tan podridos de los dos lados, digo, en, el, en el caso de Juntos por el Cambio, el, el chantaje y el soborno lo hacen más evidente el, digo, la, la frase de Tetás en esto que que Quedó escrachado en su Twitter, solito, diciendo, no, bueno, para, para que le pasemos algo va a tener que poner cargos, eh, plata, esto, ¿eh? ¿Cómo? Digamos, así le, entonces, frente a ese argumento tan violento que levanta Juntos por el Cambio, ahí el punto es, ok, yo no tengo problema, no los quieren pasar, ¿sabes qué hago? Llamo una consulta popular, para hacer una consulta popular ni siquiera necesito que me la apruebe el Congreso. Ahora, eh, o sea... Y entonces, va... digo, lo someto a consulta popular y ¿sabes lo que va a pasar? Está todo el mundo podrido de la inflación, Manuel. Entonces, entre sí, claro, el 70 y claro, el 80% claro. por de la gente va a votar a favor y yo voy a ir con esto. Entonces, si no lo pasan, entonces le explico a la sociedad y le muestro el nombre de todos los que votan en contra. No, no, aparte la gente me parece que se cansó de... Eh... De lucharla todos los días para no tener nada Me parece que estamos en ese punto Como sociedad, lo cual es bueno Para, para promover un cambio Ahora, eh, independientemente de cómo se siga Degradando este país este año e Independientemente de cómo Siempre, en el, eh, obviamente en el supuesto De que llegues a ser presidente Independientemente de lo que pase este año En lo económico Vos, el, el 10 de diciembre, estás intentando Dolarizar la economía desde Ojo, porque los tiempos en los cuales vos podés Eliminar el banco central O sea, de donde, dada la competencia de moneda La gente va a elegir el dólar Porque es la moneda que eligió originalmente sí, claro. O sea, los argentinos ahorran en dólares Eso uh -huh. lo está claro Entonces, el, el, el punto es Cuando uno habla de, de realizar Es una simplificación Es una competencia de monedas Donde, acorde a la historia argentina Va a ganar el dólar Correcto. Ahora, los tiempos que requiere Hacer estas reformas son distintos si a vos te estalla una crisis o si massa logra ser exitoso en esto de tirarle la bomba al que viene. Uh -huh. Porque si estalla, es mucho más fácil dolarizarlo, haces en, en 15 minutos, por decirlo de alguna manera. Ahora, si no estalla, vos lo que tenés que hacer es desarmar la bomba, y nosotros también tenemos, eh, por ejemplo, eh, así de la reforma te tarda más o menos dos años y medio. Sí, no importa, pero vos el 10 de diciembre te pones a trabajar en dolarizar la economía, o en la, en la no importa, en la libre elección de, de sí, monedas. De, de moneda sí, eh, o más fácil, la eliminación del Banco Central. Exacto. Pero vos para eliminar el Banco Central, antes tenés que eliminar la necesidad de tener Banco Central. Uh -huh. que es, ¿Qué es lo que hace el Banco Central? El Banco Central esencialmente... De, en su concepción, ¿no? Es un prestamista de última instancia, por si vos tenés una corrida, porque tenés un sistema de encaje fraccionario. Entonces, si vos cambias al sistema de, banca, de, de de encaje fraccionario por una banca Simon, no tenés más corrida, no necesitas al Banco Central. Vendría a ser ese el, el concepto. Y pasar de un sistema al otro puede durar dos años y medio. Ese, porque tiene que ver con la duration de la cartera de los bancos. Uh -huh. Y la. Eh, vos sabés que nadie se anima a, a hablar, o lo se habla muy por arriba, incluso gente juntos por el cambio. Eh, ¿Qué haces con, con las empresas públicas? ¿Qué haces con la TV pública, con Radio Nacional, eh, con Telam? ¿Qué haces con Ferrocarriles Argentinos? ¿Qué haces con toda esa maraña de 33 empresas o 34 empresas públicas que eh, nos salen una fortuna a todos, ¿no? Para mí, digamos, hay que eliminarlas o privatizarlas. Y Ministerio. O, digamos, transferírselas a, la, a, la, a, los, eh, a los trabajadores, que es lo que yo estoy proponiendo, por ejemplo, uh -huh. con aerolíneas. Uh -huh. Porque el, el gran problema de las empresas públicas, que, que es una contradicción en sus términos, ¿no? Porque, digamos, o sea. Digamos, una empresa del de, de Estado no existe tal cosa porque el Estado es un ente violento y digamos y no se dedica a la creación de riqueza, uh -huh. que sí hace eh, el emprendedor, que de ahí viene la palabra empresario. Entonces, al, al punto este es, hay algunas cosas que hay que cerrarlas, ¿sí? hay, hay otras cosas que hay que privatizarlas, y otras se le tiene que entregar, digamos, a, a los trabajadores de, de esas empresas para que la hagan funcionar bien, digamos, en un régimen de competencia. Ese es el marco general. Entonces, para mí, digamos, la, la, la, la televisión pública, fíjate que es un desastre. O sea, y muchos de sus programas tienen que ver con el adoctrinamiento. Ahora, ahora bien, cuando estuvimos con el gobierno de Macri, la manejó Lombardi, sí, y no le daba ningún lugar a los liberales, eh. O sea, con lo cual la televisión pública no tiene esa diversidad. Uh -huh. Entonces nunca digamos es tuvo. un mecanismo de. Nunca la Bien, tuvo. Ok, listo. Nunca Fantástico, ya está. <risa> Todo Javier, dicho. nunca la, o la tuvo. Usen IPF para para endeudarse claro. o para financiar la, la, la digamos la fiesta del y de la cámara es, el, es no. el modelo PDVSA el mismo modelo exactamente lo mismo que hizo Chávez en, su momento en Venezuela bueno y... ¿y, qué, lo, y cuál es el resultado que logró que escasea que el petróleo en obvio, Venezuela obvio, antes usted pasaba por, por por la estación de servicio y, y no pagaba nada no pagabas. A, ahora ahora tienen, au, tienen faltante de, de, de combustible y en Cuba, que eran los mayores productores de azúcar, no tienen azúcar sí, sí. y acá en Argentina terminamos terminamos eh, eh, un año por ejemplo, importando trigo o sea, el granero del mundo importaba sí. trigo estamos en condiciones de, de exportar muchísima energía y nos falta la energía se nos corta la luz, o sea, una cosa verdaderamente disparatada, bueno, esos son los resultados del socialismo. Javier, sabes que en Italia hicieron algo muy interesante con la Italia, Como era súper deficitaria, súper, yo voté varias veces en el Parlamento, eh, digamos, partidas extras para la Italia, y era insostenible con 14.000 empleados, una flota de 120 aviones que eran muchos de muchos decadentes, competían donde no había que competir, disolvieron la sociedad. Se acabó la historia, se terminó la claro. Italia y crearon una nueva sociedad con gente diferente indemnizaron a todo el mundo sí. cerraron cerraron la italia ya no existe como sociedad inventaron crearon una nueva con una dimensión diferente competir solamente en los vuelos intercontinentales, intercontinentales no los de cabotaje red reperfilaron la compañía y hoy eh, estamos esperando que funcione pero tiene digamos a, hay un atisbo de cambio tratando de ver de, de lograr que funcione acá no acá sostenemos lo mismo agregando más gente Exactamente, porque se convierten en aguantaderos Sí, exacto, eso dice. Es una, es, lo, lo utilizan políticamente Entonces, esto es muy importante Luego con el, el comparativo con el caso de IPF, Porque es una empresa que cotiza IPF desde que se privatizó ahora Perdió el 90% de su valor eh, Perdón, Mira, desde, desde que, que se, se estatizó ahora Sí, sí, sí. y aparte creo y que no ya sé. no salió 8 mil millones de dólares en, en, en, de déficit, ¿no? Pero a lo que voy, en el fondo, es que nosotros, por ejemplo, de vuelta, con la energía, tenemos vaca muerta y claro, está el barril criollo, entonces, o sea, ¿por qué voy a digo, sacar a este precio? Voy a sacar mucho no, menos, no, no. es y, y eso tiene que ver también con estar sistemáticamente violentando el derecho de propiedad, porque cualquiera de ustedes, yo le digo, bueno, ok, eh, les voy a pagar a ustedes un millón de dólares por mes, entonces, o sea, parece interesante, claro, porque ustedes creen que se van a quedar con el millón de dólares en la mano, después vengo y se lo saco por otra ventana y claro. le digo, no, bueno, ahora uh -huh. ese millón, o sea, me, sí, yo claro, me llevo claro. todo. Lo claro, hace claro. más extremo Para que para que vea, se vea Cómo funciona Entonces digo, digo ¿Cuánto van a hablar Y un día Porque después Una vez que se dieron cuenta no, no vuelven más Porque en realidad es una estafa Bueno, ese es el Estado Bueno, o sea En definitiva Ninguna de las empresas Más allá de que las privatices Se las seas a los empleados O las cierres Ninguna En tu concepción Debe quedar en manos del Estado Ese, ese es un poco la el Exactamente eh, Javier, para terminar eh, Simplemente definiciones De algunos personajes De la política argentina En una especie de ping-pong Y en lo más breve que puedas Eh, Definime a Cristina Fernández de Kirchner La chorra Definime a Horacio Rodríguez Larreta El ser más siniestro de la política argentina Mauricio Macri Alguien que se rodeó con mala gente Patricia Bullrich Una persona que va de frente Gracias, Javier, te mandamos un abrazo gigante y bueno, nos excedimos un poquitito, pero, pero, pero Ah, me, claro, y acá me, me dictan, me olvidé el principal. Alberto Fernández. El títere. <risa> <risa> Sergio Massa. Me cuesta definirlo porque al hombre de humo cuesta, cuesta encasillarlo. A ver, <risa> mire, yo digo, yo digo, eh, eh, es muy lindo porque hay un meme que. Eh, en la semana previa al Boca de River y aparece Massa con las dos camisetas a la vez. Ahora, eso que parece tan loco, yo me acuerdo cuando fui a ver Boca Real Madrid en, eh, en Tokio, cuando Boca salió campeón del mundo con esos dos goles maravillosos de Palermo, vendían bufandas afuera, digo, que la mitad era de un equipo y la otra mitad era del otro, o sea, era, era muy gracioso, ¿no? O sea, eh, entonces por eso. Me, ese, ese es más. Me cuesta definirlo porque él no se pone en ningún lado. Claro, claro, claro. claro eh, Javi, gracias. Eh. Un abrazo gigante no, y perdón por, por haberme excedido en, en, en algunos minutos en la charla. No, por favor, para mí es un placer. Les mando un gran abrazo a todos. Muchas gracias por el, por el llamado. Abrazo. Abrazo grande. Javier Milé, diputado nacional por la libertad. ¡Avanza!